Shiny Car TV, para todos los fanáticos del detallado y la estética vehicular, nos venimos a la firma Cooperfield, al showroom, y estoy con Claudio, que es uno de los dueños, y obviamente saludarte para los fanáticos, ¿cómo estás Claudio? Un placer estar con vos. estás, Marcos, bienvenidos vos y todos los fanáticos que están del otro lado. Gracias, ¿sabés qué? Bueno, en el programa, del día, en la programa del día de hoy lo que, lo que queremos hablar un poco es, que incluso vamos detrás de cámara con Claudio, es, si yo quiero comprar un auto, lo que busco es algo que esté acorde a mi necesidad, ¿no? En cuanto a habitáculo, prestación, potencia, un montón de un factores. Montón de factores sí. Ahora, la persona que, si lo volcamos al punto de vista comercial, un taller de llave de pintura, ¿cuáles serían los puntos que, tenía que tendría que chequear él en lo que sería una cabina de pintura? Bien, bueno, es un muy buen tópico, digamos, que como decís, surgió con de una charla fuera de cámara y realmente... Es, eh, en el mundo de cabinas de pintura hay muchos ítems a los cuales hay que prestar la atención a la hora de definir una compra sí. lo primero que hay que saber es el tamaño de lo que uno quiere pintar ahí adentro claro. ¿Sí? como todos sabemos hay distintos tamaños de cabinas de acuerdo a cada necesidad o sea que lo primero que hay que definir es qué tamaño es el máximo que yo quiero pintar si quiero pintar hasta una camioneta por ejemplo sí. o quiero pintar combis y por ahí voy a necesitar una cabina un poco más larga un poco más alta siempre las cabinas no hay nada estándar en este mundo o sea que Digamos, siempre se hacen a medida, o sea que eh, el que está del otro lado puede imaginarse pintar dentro de una cabina lo que se le ocurra, hemos hecho cabina hasta para pintar hebillas del pelo, o sea de tan chiquitas. Eh, así que lo primero es tema del tamaño. Lo segundo importante es la iluminación dentro de la cabina. ¿Qué tipo de iluminación? Hoy en día todos nuestros modelos son con iluminación por tubo LED. Es decir, todas las cabinas vienen con iluminación en plano inclinado, que es la iluminación correcta, ya que si, si nosotros colocamos una iluminación en el techo de la cabina, cuando uno va a estar pintando el vehículo, el mismo pintor va a hacer sombra. Entonces sabemos que cuando haces sombra, claro. vas a tener luego un, un problema, seguramente porque no estás viendo exactamente claro. Claro, lo que estás pintando, claro. sobre todo en los zócalos. Además, como digamos, otra cosa muy importante a resaltar, es que todas las cabinas nuestras vienen con iluminación también lateral, que era una demanda bastante importante que venían teniendo nuestros clientes. Tercer cosa importante, que esa cabina esté apta para pintura al agua. Es decir, uno tiene que tratar de enfocarse hoy al futuro, que es lo que nosotros siempre tratamos de ofrecerle a todos los clientes. Otra pata muy muy importante es el tablero eléctrico de la cabina, el tablero eléctrico es algo que muchas veces queda en el olvido y en el día a día resulta siendo primordial, todos nuestros tableros están hechos con componentes Schneider Electric, que es una marca alemana, que nosotros sabemos es de primer nivel, exactamente. Claudio, para los fanáticos que quieren obtener información de esto, además quieren verla, Yo realmente esto está bueno informarse. Pero es lo más lindo. Lo más lindo es ir a ver la cabina y el que sabe, incluso el que entiende, le va a encantar. ¿Cómo hacen ellos para venir al showroom y ponerse de acuerdo con vos, para aprender un poco más de esto, ¿no? la información de lo que sería una Exacto. cabina? Bueno, todos los que estén ahí del otro lado y quieran venir y contactarnos, se pueden contactar con nosotros a través de la web o de las redes sociales. Seguramente un asesor en el día se contacta con ustedes, coordinan una visita, vienen. La idea nuestra es que esto sea, el showroom este que montamos, sea como una juguetería, donde los clientes puedan venir y jugar, entre comillas, con todos los productos. O sea, que vengan, que toquen acá, digamos, lo, lo prohibido, como siempre digo, es no tocar. La verdad, la, la verdad, Claudio, la explicación fue más que excelente y calculo que más de uno te estará llamando para ver cómo... cómo... ¿Cómo puedo hacer para aprender un poco más acerca de esta información? Perfecto. Gracias como siempre, es un placer. Gracias y sí. bueno, siempre son bienvenidos. Siempre por más novedades. Vale. Con Claudio, después de haber dado esta explicación de cómo saber algunos tips para seleccionar una cabina de pintura, te decimos que te quedes que falta disfrutar mucho más Shiny Carter.